la oración del manso y humilde, es siempre escuchada. El libro del Eclesiástico en su capítulo 35, versículo 21, nos revela muy claramente que, la oración del humilde traspasará las nubes, y no reposará hasta acercarse al Altísimo, del cual no se apartará hasta tanto que él le mire. Por ello, queridos hermanos, qué poderoso es acudir a la intercesión de nuestra Santísima e Inmaculada Madre para que nos recabe gracias del Señor pues ella es la más humilde de entre todas las criaturas, y se entregó completamente a la voluntad de Dios diciendo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así lo recoge el Evangelio de Lucas en su capítulo 1, versículo 38. Por eso mismo hermanos, acudamos a quienes se santificaron antes que nosotros imitando a nuestro Señor Jesús y a su Inmaculada Madre, que son mansos y humildes de corazón. Recurramos a los santos con un corazón contrito, pues sus oraciones e intercesión traspasarán las barreras que para nosotros pobres pecadores son infranqueables, hasta llegar a obtener para nosotros el favor de lo alto. No en vano, está también revelado que si se acude a Dios orando con un corazón contrito y humillado, las oraciones son escuchadas y los pecados perdonados. Y así, en el libro segundo de Crónicas capítulo 7 versículo 14 se nos dice literalmente, y si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, orando y buscando mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, yo los oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Que la paz del Señor sea con todos ustedes queridos hermanos. Seamos mansos y humildes de corazón, como lo es nuestro Señor Jesús, como lo es su Santísima Madre la Virgen María, y como lo son los santos. Oremos. Señor Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al vuestro. Amén.